El social no significa estar desconectados. Y si hablamos de empatía, significa conectar con el otro, estar presentes. Y hoy podemos estar presentes a través de muchos medios. La tecnología hoy es nuestra aliada en este momento. Nos ayuda a, a poder tener videollamadas, a poder tener conferencias grupales. Eh, con las personas que tenemos cerca o lejos. Es clave que revaloricemos lo humano, que nos cuidemos, que cuidemos al otro, que nos ayudemos, que nos demos ánimo, que seamos solidarios y humanos.